bueno, he venido a esta zona ya a grabar, no he grabado antes porque estábamos a la sombra Yo vengo a la zona de sol, ya veremos si no queda mal o el aire o algo bueno diario de trail voy a intentar que no sea muy largo no como el de bici de ayer pero que al final digo bueno, si da lo mismo que sea más largo que corto lo ves a trozo, lo que te interesa lo ves lo que no te interese no lo ves y ya está, no pasa nada y el que quiere perder tiempo, dice mira voy a hacer rodillo y necesito un vídeo de una hora pues dura 524 minutos y ya está porque es verdad que a veces cuesta encontrar en Youtube cuesta encontrar vídeos largos y muchas veces no te interesa estar bajándote de la vicio o de la cinta donde sea no te interesa bajarte para para cambiar el vídeo y si lo dejas seguido pues te sale lo que no quieres otra cosa así que bueno pues ya esta sesión de unos 30 principio unos 30 semana pasada estábamos haciendo la adaptación a la distancia de nuevo después de la operación de aquí de la barriguita que ya solo me queda ese trocito de costra y ya la tenemos ya llevamos más de un mes operados así que bueno un mes y un día exactamente y, y ya está, vamos perfectos ninguna molestia por la hernia así que venga a entrenar tampoco le estaba metiendo intensidad ¿Eh? mira me comenta gente tú no haces pretemporada yo no hago no hago porque siempre tengo algo que me fastidia si hiciera pretemporada entonces ya no entrenaba entre lo que... Lesiones, operaciones o lo que sea. Más decir, ahora paro porque toca... No entrenaría. Bueno. Pues venga, subidita. Eh, ¿Qué más? Bueno, esta sesión saldrá un poco lenta. Porque he grabado otro vídeo un poco largo. Tenerlo en cuenta. Esta sesión saldrá... Hola. Los kilómetros saldrán los que tocan, espero. Y del nivel, pero pero un ritmo más flojo porque ya hemos perdido mucho tiempo grabando igual que si ahora estoy grabando aquí a una mano pues siempre vas perdiendo un poco de ritmo no vas igual están cogiendo leña bueno ¿qué más? bueno, eso hoy llevamos aquí llevamos el Aquí un gel, gel casero. Aquí llevamos la cámara en este bolsillo. En el otro llevamos un soft flash con un poquito de isotónica seco. Para luego, en un punto dado, este tramo son 8 kilómetros hasta la primera fuente que se hace, aunque hoy está metiendo calor. Pero bueno, ya llevo calor con esta ropa de invierno. Pero es que pasa por trozos de sombra que hace fresco. Nunca sabes cómo acertar. Y bueno pues eso, el primer punto Estamos unos 8 kilómetros, 8 y medio Vemos un poco de agua Y posiblemente todo llene un poquito el soft flash Que lo llevo aquí Aquí con un poquito de Sotónica abajo Para que no me pese Vale, yo vacío Por cara me apaño que es ese es un tonto que ha pasado antes por eso me lo quedo mirando porque es un gilipollas porque iba, iba yo pasando con más gente andando o ha pasado con medio con la, con la moto que no es una moto de trae, pero él se piensa que te trae y, y ha pegado un acelerón que lo que ha hecho es tirarnos mierda a mí y a los que estaba detrás que íbamos a comer un modelo un model un entonces, para mí, sus gilipollas. Alguien que se piensa que por hacer así con el gas es algo, para mí, sus gilipollas, que ahí queda dicho. Y porque encima nos está contaminando a nosotros. Yo puedo pasar por aquí, pisar y tal, pero yo no contamino. El no tío que viene con la moto a darle gas, sí si contamina. Bueno, seguimos. Y ya digo, luego llenaremos esto un poco para los tramos que no hay agua con eso bañarnos ya. venga, ahora ya grabo ya empalmo esto con la fuente pues nada, voy a ir por el camino de tierra, aquí empieza el asfalto De eh, un corredor a lo mejor y no sé por qué había tanta gente bueno, es festivo pues la gente a lo mejor viene, yo no vengo los domingos no suelo venir por aquí mucho tampoco entonces quizá, por pues eso, bueno el caso que que ve un corredor y digo coño y yo le digo hostia que lo conozco hostia que lo conozco y como le he dicho le digo solo el nombre Joan bueno ya le damos un saludo hemos estado charlando un poco pero hay un abrazaco Joan de aquí de Vigas pues dice no no pues bueno me preguntaba si venía mucho por aquí o algo y dice que me ha dicho que venía, ¿no? Que era la primera vez, me parece, que hacía hoy esta ruta. Y digo, hostia, casualidad, porque es verdad, digo, nunca hay ni Dios. En el rato que hemos estado, Pasado una chica para arriba, otro chico para abajo. Esto es la Rambla hoy. Cuatro o seis personas corriendo. Increíble. Bueno, pues venga, ahora subimos y vamos a pegar un trago a la fuente. ¿Qué tenemos aquí? Camp Maspunk es esta urbanización esto es el carré Bonavista para el que quiera referencia es carré Bonavista aquí es donde no sé si fue un árbol de esto, para mí que lo han quitado el árbol la habrán cortado aquí Tony Capilla dejó una botella escondida a Toni sí, y se quedó aquí un mes o dos o tres la cogí y un día la busqué pero se nos olvidó la dejemos para la vuelta se nos olvidó cogerla una botita de agua ya recogí yo al cabo de tres meses o algo así, seguía el agua no me vi pero seguía bien, de color bien ya tiré un container, claro pero sí, sí bueno hoy la verdad es que voy a triunfar con el ritmo entre que me he parado aquí aunque hace autopause pero con que yo grabe ahora ya voy más lento de lo que tengo que ir no igual que si voy braceando voy por faena bueno, pues venga, corto Ah, llenamos un poquito de bebemos un poquito de agua y llenamos en la fuente bueno, aquí tenemos la fuentecita aquí tenemos la fuentecita vamos a llevar un poquito el soft flash y voy a poner la cámara aquí a ver si queda algo grabado Viene con la isotónica aquí pegada abajo. Ya está, no lo vamos a llenar ni entero porque luego a la vuelta podemos volver a, a, a llenar otro poco. Entonces llenamos... Mira, hemos llenado nada, esto es de 500. Pegado, aprovecho para beber y así no, no me va el auricular. Ya está, vamos a meterle una gota más. Es agua el grifo ya. Pero por ahorrarnos peso, como siempre, por no venir con, con la riñonera, ya está. Esto me lo, me lo engancho yo. Ahora se diluirá un poco la. Ahí lleva todo el pegote, porque como estaba húmedo de enjuagarlo, se ha quedado un poco pegada. Yo, esto lo llevaremos ahora sí. ¿eh? Te haces como una vuelta, como un, como un revoltijo aquí, y lo llevas así. Vas corriendo va bastante bien, ¿eh? no, no va mal venga, seguimos ahora hacia el castillo la el castillo en San Feliu y luego a la a la canterita aquella la gravera y ahí para arriba y ya serán 15 más 15 30 a ver si están dos colegas o tres colegas hay más pero bueno normalmente hay dos o tres a ver si los tenemos aquí o no sí, aquí están aquí están los colegas mira los colegas aquí está uno hola guapo, ¿qué pasa? ¿qué pasa, chiqui? soy el de siempre el pesado de siempre que pasa por aquí fíjate me conoce? ¿por qué no solo decir hola guapo que pase por ahí está el padre este es el hijo hay varios hola eh, no hace comal entonces sí que la daría pues nada chicos muy poco cansado ya voy a seguir voy a subir al castillo directos nos metemos a la ordenación y, y la dejamos por abajo ¿eh? cogemos la pistita del castillo y luego a la gravera y ya está y vuelta, llevamos 12 kilómetros justo, 11.99 12 kilómetros llevamos justo o sea que nos faltan 3 si nos damos la vuelta eh, aquí tenemos al papá o la mamá que está ahí, no lo vais a ver, hace un poco de sombra hola están durmiendo estaban fritos aquí al sol porque están dormidos parece un lobo, eh es que es increíble, esto te lo encuentras y te un lobo. Esto te lo encuentras por ahí te pegas un susto que te, que te mueres. ¿Eh guapo? Mira, mira, un lobo, hostia, increíble. ¿eh? Guapísimo, es ¿eh? Guapísimo, ¿eh? guapísimo, pero te lo encuentras por. Está abastezando, está en dormido. Venga, os dejo. Aquí hay caballos. Y ya está, bueno, entonces mira, mira, pienso en un atajillo. Que estaba pensando, digo, ah, vamos a ir por el atajillo. Llegamos aquí, por ahí abajo es. Eh, no me acuerdo cómo se llama, aquel sitio que es como una especie de sitio turístico, que está abajo en el asfalto, no me acuerdo cómo se llama, ya me saldrá el nombre. Por aquí vamos a la urbanización, Castillo lo tenemos por ahí arriba, entonces vamos a atajar por aquí como un sendero que hay escondido y vamos a. bueno, a subir por donde subíamos siempre, al final cuando salía desde Santa Eulalia se que ahora salgo desde más lejos hay un atajillo que hay por aquí un poco de mierda la gente es una guarra mira de todo bueno, pues este atajillo tampoco voy a grabar mucho este atajo nos lleva ahora a otro a otra pista, un poquito más ancha que va a parar justo a la enganchada para subir las piedras del castillo justo va a parar ahí entonces, en vez de subir por las piedras nos tiramos por abajo al asfalto bueno, ya iré grabando vale esta es la pista que os decía Can Rivas, Can Rivas se llama aquel sitio que os decía bueno, pues desde la ciudad de Can Rivas te vendría a traer aquí te traería aquí poco a poco, vale pues ahora tendríamos ahí enfrente, derecha San Feliu Codinas, recto las piedras del castillo, castillo de Monbuy castel de Montbui. Nosotros para abajo, para coger el asfalto. Queda lo mismo, pero bueno, así hago algún kilómetro más, yo creo. Cogemos el asfalto aquí. Allí tenemos eh, como era Can Regasol para ir para abajo. No ese todo también es Can Regasol. Yo siempre que me controlaba los tiempos, la referencia siempre que hacía 24 kilómetros o algo así. Hacía 12 justo cuando llegaba aquí a los containers. Estos containers siempre eran la referencia. Todas las calametraciones de intentar récord de tal, 24 kilómetros. 470 o algo así positivos siempre lo hacía referencia a estos containers tengo un montón de, de apretadas yo a muerte aquí para intentar sacar kilómetros y cuando quería sacar 26 venía un poquito más para arriba me daba la vuelta en la subida de tierra que la grabamos a ver con la bici que era aquella que, que grabé que puse esta, me subo, me bajo para no quemarme, no vale la pena pues esa ahí te dan la vuelta y salen ya ahí me parecía no me acuerdo de los positivos 26 kilómetros 600 creo no me acuerdo, justo 600 pero si aquí son 470 tantos no bueno, por ahí andamos unos 600 la subidita de marras No se la si no la llevo en pantalla Ah, ya estamos arriba Toma. ahora tiene que hacer 500 venga, 495 ¿Qué me espero 15 kilómetros, faltan 70 metros ya está, bueno, se para bajamos para abajo me doy la vuelta ya porque ya digo no tengo margen de tiempo pero, pero se me acaba un poco antes de la cuenta contaba bajar un poco más para la gravera en el kilómetro 15 y me faltan 50 metros venga, pues aquí no damos la vuelta, no me quiero entretener me entretener muchísimo ya hablando con la gente grabando otro vídeo grabando este vídeo que tengo que sacar la cámara y todo el rollo así que no damos la vuelta, aquí empieza un camino bonito, chulo, bajando que luego hay que subirlo y por eso ya me entretendría bastante así que si ya tenemos kilómetros, no damos la vuelta 15.08 495 positivo, 9.9 de media con autopause pero ya digo que Mientras más, igual que ahora, ahora el autopause no funciona Estoy andando He cambiado totalmente, así que cerramos vídeo aquí Y ya está Mañana será otro día, mañana 26 o 25 Navidad Feliz año a todos, para el año que viene Hasta luego, ya os pongo en subtítulos lo que ha salido Pero bueno, 30, 31 Casi Saldrán y eh, 700, 600 y pico Positivo Por ahí, deu.